Buenas a todos gente, bienvenidos al Max Payne Número 13 ¿What the y este por dónde pasó? No la tenía esta, no la tenía, vamos por las balas allá atrás Se murió bastante rápido el de arriba que siempre me complica la vida, el hijo de la re mil putas Aunque esta vez me pegó un tiro, las otras veces me había matado Bien, la primera vez que tiraba bien la granada y yo no estoy donde tendría que estar Como robocop loco Me dejó en coma el hijo de la remil puta Vamos, vamos, la Ingram nunca falla también me tiran una granadita Hay que tener cuidado, ese Bien, vamos bastante bien No me queda demasiada vida Pero Siempre se puede hacer algo, a ver Bien, ese puto de ahí arriba Me la va a redar, así que me voy a quedar acá a Esperar a matar a este Creo que murió. Ya, boludo! Recarga, hijo de perra. Toma, la puta que te recontra mil parió. No duraste nada, hijo de perra. Por acá había unos analgésicos. Por ahí hay que ir. Por acá. Acá hay unos analgésicos. Bien, vamos a tirarnos el analgésico. Vamos a subir ahí arriba que si no me equivoco todavía queda matar a alguien más la bolita Me va a matar y no sé dónde está, allá va Dale loco Te estaba esperando yo no viste que te estaba esperando Que te iba a volar la cabecita Bueno Por acá eh. no caigas Max bueno vamos a continuar en esta parte acá que más adelante me mataron los hijos de la remil puta Tengo que ir en esta máquina de mierda Hacerme el loco a esperar que venga, que llegue bien cerca si no me caga y me mata el hijo de puta Y mete el quilombo no, el quilombo mete esta parte Mira casi si me mata el conchudo Que sos así Carlos En el medio del pecho a lo... ¡Oh, mentira! Esa sí fue en la cara. Toma muchacho. Ya hay otro. Creo que fue en la cabeza o no. Bien. Siempre con el arma recargada, Uresas. Para acá. No sé por qué hicieron los sonidos de esta parte tan reales. No había necesidad, gente. Se entendía que la máquina hacía bastante ruido y todo eso No puedo darle antes Venga tío Bien Acá hay un analgésico por eso voy a ir hasta acá Espero no, no quedarme trancado porque más adelante Allá adelante ¿eh? me quedé trancado Hay que tener cuidado con eso, Grises que tener cuidado con eso están cagando a tiro los hijos de puta No, la Q no, el tabulador loco que casi me muere En el medio del pechito Esa en es la cara, ay me... ¿Eh? Bueno, cortamos la animación Por falta de presupuesto, gures. Dale de que me quedé trancado, ¿dónde estás? ¿Cómo llegaste vos ahí? ¿Cómo saldrías vos de ahí? ¿Y? ¿Eh? Le re también. Le re también. ¿No? Esta vez creo que no voy a ir ahí. Me chupa huevo huevos ir ahí para quedar trancado. De nuevo. No, no, Encima hay una escalera rota esta gente. La gente está loca. Bueno, les recuerdo que estamos en esta especie de puerto porque venimos a hacerle trabajo sucio al, al ruso Y como bien dijo, era una oferta que no podríamos rechazar Y tenemos que matarle a un chupaverrita que no me acuerdo el nombre, creo que era Dane, Dave, Dale, algo así Era raro eh, Vamos a esperarnos que vengan tipos desde acá o de atrás incluso ¿No? Hasta ahora nada. Bien, vamos a curarnos. Y un tipo cagándonos a tiro para... Dos tipos. A ¿Qué mierda me quedo acá? Vamos a ver puta. Acá adentro no va a ser mejor, pero... Todo puede estar mucho peor. Vamos a seguir con los Ingram que me surtieron. Estas armas eliminan a cualquiera que se ponga enfrente. Oh. No sé dónde viene el gésico, loco. A ver... ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Con el arma del demonio. ¿Otro? ¡Ahí! Oh. ¡Cómo no lo vi! Le pegué en la cara. Bien. ¿Cómo no lo había visto? Me estaba disparando desde arriba. Yo a veces creo que, que soy ciego. Eh. No, no tengo ni idea de dónde estoy. ¡Ah! Vos te haces vivo. Eh, no se puede abrir. Ah, hay que dar la vuelta, en serio. No, qué triste. Bueno, no pasa nada, a ver. Allá creo que hay un analgésico. No, hay cualquier cosa menos un analgésico, pero sirve la bala de la Indra en el son bastante buena. A ver, me parece que acá hay que meterse por acá, ¿o no? No, no hay manera de entrar. Hay que dar la vuelta como persona civilizada por un lugar que no tengo idea. ¡Acá! ¿Qué son estas puertas ocultas, loco? Por la ventana, Había descubierto el... el barco de Borsdheim Venga tío ¿Salgo por acá o no? Eh, eh. ¡No! ¡Fail! Primero matemos a este perro ¡Oh! ¡Fail de nuevo! de nuevo, Carlos! ¡Va ah. de nuevo, Carlos! ¿Pero qué pasa? Ok Ahí abrimos la puerta Que pelotudo que soy Después de un par de fails Toqué el botón que había Y estos son balas Se quieren analgésicos Y bueno había habías muerto Acá ¡Oh, analgésicos Antes de ir a la portita que se abrió Quiero ver si tocando eh Max Stein dice algo de una parte romántica o no No? Porque como dijo que había descubierto el barco y eso, por lo general es como que te dice toca la E eh, acá y pinta secuencita Bueno acá adentro si no me equivoco hay analgésicos Voy a curarnos porque si ya llegamos al barquito del putita, hay que pelear con ella el óxido se había comido los laterales del carguero de vapor hacía tiempo. Boris Daim estaría a bordo. Tendría que eliminar a parte de su tripulación para acercarme a la pasarela. Las armas estarían guardadas en la bodega, enterradas entre ratas y agua oleosa. Bien. Ente... ¡Oh! ¡Sigue vivo! Te he descargado un medio cargador, tío. Escucho tiros o quedé delira... delirando, quedé delirando nomás. A ver, para allá no hay nada, para acá venimos, pero no quiero dejar nada tirado, nada analgésico. No, no sé que me quede jugar, tengo casi full vida, así que me va a dar bien. Esta caja igual acá tiene pinta de... sospechosa. ¿Vieron? Estaba sola ahí, diciendo rompeme, Fede. Venga, tío. Oh. Bien. ¡Oh, mierda! En un lugar cerrado, con una escopeta, ¿te parece bonito? Está lleno el barco adentro. Cerradito. Dale si el vidrio es blindado. Daim, aquí Angelo Punchinello. Hmm. Angie, dime, ¿cuánto te costó Daim? Apuesto a que más que su nombre. Max P correcto a la primera estás muerto bastardo seguro que no me confundes con Boris pero tienes razón por supuesto pronto deberíamos tener una charla juntos ¡Tú! fastidiar a Punchinelo era peligroso pero cuando la gente se enfurece comete errores y yo debería saberlo así es como quería a Punchinelo tan furioso como para tropezar con sus propios pies preferiblemente para caer en una tumba bien, el hijo de puta se llama Daim. yo siempre le digo mal ¡Ah, analgésicos! Vamos a matarlo. Me gusta igual que descansemos a la gente. Así, tipo... así es como Max tiene razón. Una de las técnicas en el LoL es hacer que tu rival se oscurezca. Y lo cagas a palo. Max predijo el futuro del LoL. Acá está el puto Una granadita ¡Oh, Y rebotó Madre mía, Willy Dale, dame Ingram Dame Ingram, tengo el 25 balitas Este puto con escopeta, a ver Vamos a meternos les. Otro oh. energético por las dudas. Acá, granada nos dicen: Tirale granada que es un cabón Dale con el 5 y con el 6. Toma, ¿viste? ¿Vieron que era un cagón de mierda? Moriste de nada, muchachos. Fuiste el jefe más fácil. Moriste rinconado con unos cosas atrás. Luego no te parece un rinconazo. Escondido. Una nutria. Bueno... Oh, Munición de escopeta recortada. Bien, ahora que matamos a este tipo... ¿Cómo puto... manejarse? A cualquiera que diga lo contrario le llamaría mentiroso. Aquí, Vladimir. Hazte todas las armas y la munición que quieras y encuéntrate después conmigo en el puente. Bien, sí, sí. No precisaba ni que me dijeras que agarrara, ¿verdad? Voy a agarrar todo lo que pueda. So por arriba, incluso. todo todo, dale, agarré todo. Acción de Cold Comando. ¿La Cold Comando dónde está? ¡Woohoo! ¡Cold Comando! Me dijo que nos encontrábamos en el puente, así que hay que salir de, del parque. Por acá. ¿Conseguiste todo lo que querrías? Comprobado. Te debo una. Cualquier cosa que necesites. Esto lo tengo que hacer yo solo. Cuando haya terminado, Punchinelo dejará de ser un problema. Tan claro como el vodka. Pero cuando estés entre la espada y la pared, simplemente silba. Esto podría ser el principio de una hermosa vista. Este gran acto fraternal entre gánsters es conmovedor, ¿no es cierto?